buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión os traigo el lance de dos ciobos rojos diamantes y un mítico y sin más preámbulo comenzamos nos encontramos en Teaguaroa vamos buscando animales vemos unas cuernas un legendario cogemos nuestro 3006 apuntamos disparamos vamos a decirle a Perrete que lo busque venga, Perrete busca, que lo tiene ahí enfrente ya vemos que ha, que ha muerto el animal vamos a esperar que el perro salga corriendo para marcarnos la posición aunque lo estemos viendo desde aquí que se gane sus galletitas y a ver qué puntuación nos, nos arroja yo creo que por el tamaño de las cuernas sí pudiera darnos diamantes, pero que no sea un troll vamos a ver ya estamos llegando oh <risa> oh la red nos está avisando. Oye, que ya tengo aquí. Venga, siéntate un poquito, a ver si puedo hacer una foto. Escuchamos más animales por ahí. Una llamada atención de... de otro. Vamos a ver. Vamos a hacer la foto, que está muy oscura. Pero, venga. Ya está hecha la foto. Y vamos a... a recoger nuestro, nuestro ciervo. Un diamante. 265 50 una puntuación muy buena escuchamos como corren animales detrás nuestro vamos a hacer una, una captura de pantalla y vamos a visitar ahora os, muestro, os mostraré el mapa donde donde lo he cazado ves en esta zona aquí de arriba del lago y vamos a continuar con, con la caza a ver que nos depara la jornada de hoy utilizamos el reclamo por si no contestaran nos contestan allí las personas contestan a hembra así que no, no nos interesa vamos a ver si buscamos algún otro animal y podemos hacer el lance. vemos ahí enfrente que tenemos otro ciervo otro legendario vamos a hacer en esta ocasión el, el lance con el arco apuntamos con el telemetro que está te cerquita y disparamos ha caído ¿no? vamos a Mira, escuchamos a otro corriendo ahora, ahora lo buscaremos venga Perrete, búscalo, vamos a, a dejar que el perrete no, no, no lo encuentre porque lo tenemos nosotros en la vista también ya está allí Perrete y desde luego tiene una cuerda muy bonita Vaya palmas tiene arriba de todo. Y vamos a, a confirmarlo. Otro diamante. 266,30. El segundo diamante. De mi periplo aquí en Teagroa. Bueno, hay que hacer el tercero porque cogí uno con 270 puntos. Pero pensé que estaba grabando y no. Y lamentablemente no, no estaba grabando y no puedo compartir el lance. Cogemos nuestro reclamo. Vamos a ver si localizamos el otro que hemos visto corriendo. No nos contesta. Así que avanzaremos despacito. Que tiene que estar por aquí. Llamamos otra vez. Observamos. Allá delante parece que tenemos movimiento. Vamos a ir por aquí buscando estas huellas. A ver si podemos localizar el otro que sale corriendo, porque el mundo tiene, tiene buen peso, ¿no? pero va para arriba, así que se había asustado. Llamamos otra vez con el reclamo. Y seguimos avanzando despacito intentando hacer poco ruido vamos a ver ahí, tenemos una llamada de advertencia nos ha visto a ver si lo localizamos ahí, mira, sí, ahí, ahí lo tenemos detrás del árbol ahí lo tenemos detrás del árbol vamos a ver si se pudiera mover cogemos el 30-06 buscamos se desplaza y disparamos y abatido sale corriendo pero bueno yo creo que lo hemos dado en, en el pulmón no, no llegará muy lejos venga perrete búscalo perrete este ya sale como una bala como un rayo corriendo ya ah, vemos el impacto hace un muy buen impacto no, no vital así que no, no andará lejos nuestro nuestro animal A ver qué es. Vamos a felicitar muy bien, perrete. Un mítico, un oro 219, 70 Una cuerda muy bonita, aceptable, pero no, no lo voy a disecar. Y ahora pondré el mapa donde han sido abatidos los dos animales. Ves aquí entre, entre los tres laguitos en esa zona. Y voy a utilizar sobre el reclamo a ver si contestar a algún